De lo, que se trata, de lo que se trata es, a raíz de la denuncia que se hizo anoche, para fines de poder sustentar y no poder hacer un análisis un poquito más objetivo de esto, <coughs> es que se explique en qué consistió esa variación que se hizo en el código fuente del software. Exacto. Porque solamente limitarse a decir, se hizo una variación en el código fuente del software o no se hizo una auditoría, eso no le da a ningún periodista, a ningún ciudadano, el detalle suficiente para decir el fraude consistió en esto. Es una percepción, yo, y lo explicó no, y lo explicó. No, no, no, no, no, no, yo no, no, estoy diciendo, no estoy diciendo de magistral, yo estoy diciendo la explicación que da Lionel Fernández y que da su partido. Cuando dicen, en el código fuente del software fue introducido un algoritmo que cambió la voluntad popular. Sí. Entonces tú tienes que explicar en qué consistió eso, cómo se manifestó ese algoritmo en el código fuente y de qué manera le iba quitando voto a uno y dándoselo a otro, porque no es solamente decir pasó tal cosa, ¿Sabe? hay que explicarlo, hay que dar los detalles.